Otro ejemplo, tenemos un generador trifásico alimentando dos cargas, una en Y y una en delta. Ambas están balanceadas y nos dan el dato del factor de potencia de cada carga. Para este caso nos piden hacer el diagrama circuital del problema, calcular la tensión en bornes del generador y una compensación reactiva tal que el factor de potencia de la carga sea 0.91 en atraso. Adicionalmente nos piden calcular la eficiencia del sistema. Aquí tenemos el dibujo del problema. Ahí le agregué una resistencia entre las dos cargas para hacerlo un poco más complejo. De una vez dibujé una sola fase dado que el sistema es balanceado, entonces se puede hacer el análisis por fase. Dado que el sistema es trifásico, la tensión que me dan en el enunciado es la tensión de línea. Por lo tanto, la tensión de fase en este caso resulta de dividir ese valor por raíz de 3, teniendo como resultado 127 voltios. Aquí también hay que mencionar que no importa si la carga está conectada en Y o en delta, el valor de en el diagrama por fase siempre será el valor total dividido entre 3. O sea, la potencia total dividida entre 3. Entonces, para calcular la tensión en porte de, del generador, primero calculo el conjugado de la corriente de la carga, que resulta de, de dividir la potencia aparente sobre la tensión de la carga, dando como resultado 7 más J3.43 amperios. Entonces la corriente es 7, parte imaginaria de menos 3.43 amperios. La caída de tensión en la resistencia resulta de multiplicar el valor de la resistencia por esa corriente que acabamos de calcular. Dando como resultado 1.58 con ángulo de menos 25.91 grados. La tensión en la siguiente carga es entonces la tensión en la resistencia más la tensión en la última carga y eso de aproximadamente 128.42 voltios. La corriente en esa carga resulta de dividir la potencia aparente sobre la tensión que acabamos de calcular. Dando como resultado 4.87 con ángulo de 36.87 grados. La corriente total entonces es la suma de esa corriente que acabamos de calcular más la corriente de la última carga, teniendo como resultado 12.69 con ángulo de 30 grados. La caída de tensión en la resistencia serie resulta de multiplicar la impedancia por la corriente total, teniendo como resultado 2.84 con ángulo de 33.43 grados. La tensión en el borne del generador es la suma de la caída que acabamos de calcular más la tensión en la carga 1 y da como resultado aproximadamente 130 voltios esa es la tensión de fase la tensión de línea resulta multiplicar ese valor por raíz de 3 dando como resultado 225.17 voltios entonces la potencia aparente en este momento que resulta de sumar las potencias aparentes de las cargas es de 1728.7 con ángulo de 29.81 la parte reactiva es entonces igual a 859.4 voltiamperios reactivos la potencia aparente objetivo Luego de hacer la compensación del factor de potencia, es de 1648.35 con ángulo de 24.49 grados. Ese ángulo lo calculé con el factor de potencia objetivo. Entonces la potencia reactiva objetivo es de 683.3 voltiamperios reactivos. La potencia activa es la misma suma de la potencia activa de las cargas. Ahí estoy despreciando la potencia que consume la resistencia. Entonces, la potencia reactiva a compensar es de 176 voltiamperios reactivos, que es la resta de la potencia actual menos la potencia objetivo. Para calcular la capacitancia, recordemos que la potencia reactiva es igual al cuadrado de la tensión sobre la reactancia, entonces, despejando la reactancia sería igual al cuadrado de la tensión sobre la potencia reactiva, teniendo como resultado 91.64 ohmios. Recuerden que la componente reactiva en un capacitor es 1 sobre omega por C. Por lo tanto, la capacitancia es 1 sobre omega por la reactancia obteniendo como resultado 28.95 microfaradios. Para finalizar, las pérdidas corresponden a las pérdidas en las resistencias que conectan a las cargas, que son iguales al cuadrado de la magnitud de la corriente por la resistencia. En el primer caso da 12.42 vatios y en el segundo caso da 16.1 vatios. La potencia de salida son 1500 vatios, entonces la potencia de entrada son esos 1500 vatios más las pérdidas que acabamos de calcular. Y eso es igual a 1528.52 vatios. La eficiencia es el cociente de la potencia de salida sobre la potencia de entrada por 100 y da como resultado una eficiencia de 98%.